Hola, el video de hoy es sobre el coronavirus. Cada vez que pienses en el coronavirus como enfermedad, de manera negativa o caótica, declara, elimino ese futuro potencial. Pensalo de este modo. Si tenés que cocinar una comida o construir un edificio, lo primero que haces es imaginarlo, diseñarlo, pensarlo. Todo lo que existe tiene que ser primeramente pensado o imaginado. Los pensamientos crean la realidad. Cada pensamiento es una masa de energía e información. Ya lo decía Einstein en su ecuación, E igual a MC al cuadrado. Cada vez que pienses en el coronavirus, lo haces existir en un campo de memoria universal de infinitas posibilidades de materialización. De hecho, si observas lo que pasa en tu cuerpo, cada vez que pienses en el virus, es probablemente que te des cuenta que estás sintiendo miedo o ansiedad. Esto segrega... Química negativa en tu cuerpo te estresa y baja tus defensas, lo que hace que estés más propenso al virus. Por eso es importante que dejes de rumiar o sostener estos pensamientos. Así como tus pensamientos crean la realidad, también pueden eliminar esa posible realidad. Cada vez que pienses en el virus, mi sugerencia es entonces, toma las precauciones que tengas que tomar a nivel de seguridad biológica de tu cuerpo físico para prevenir lo que ya está circulando. Toma una respiración profunda y deja pasar todo miedo o ansiedad. Deja de crear pensamientos en torno al virus. Y cuando estés en mayor balance, paz y equilibrio, declara, elimino ese futuro potencial. Ya está, eso es todo. Crisis es oportunidad. Lo que presiento es que hay más silencio y más posibilidades de conectarte con tu intuición y de expandir conciencia de la humanidad. Tu intuición te permite anticiparte sabiamente a las situaciones y en este caso al virus. Si pones atención en el pecho, a ese lugar donde vibra tu corazón, podés recibir mucha información que te guíe ante este virus. La oportunidad es retomar, es retornar al corazón y ahí sí nos encontramos todos. Soy María Laura Vitale. Si querés informarte más sobre estos temas, ingresa a mi canal de videos de YouTube o a mi sitio web malivitale.com. Si te gustó, compartilo.